habíamos señalado, yo quiero agradecerle a usted que sigue y está junto a la televisión 720-50222, hay personas que nos están escribiendo, muchísimas gracias y bueno el comentario y la preocupación por lo que va ocurriendo también en la chiquitanía de nuestro país a propósito de ello, eh, la pasada jornada, 16 expertos internacionales se han reunido junto a las autoridades nacionales y se ha eh, trabajado en un plan de acción con tres líneas de acción lo que significa prevención, acción inmediata y también eh, el post incendio, a partir de ello se necesita equipamiento, trabajo, y bueno, es parte de una reunión con relación también a la cooperación internacional que recibe Bolivia precisamente por los focos de calor. Hoy estamos junto a Catherine Homkart, ella es agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha llegado también con expertos y eh, todo eh, lo que significa las tácticas antiincendios, equipamiento, en fin, vamos a conocer los detalles. Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Much, muchísimas gracias por recibirme. Gracias. A ver, eh, ¿qué es lo que Estados Unidos... Se Está eh, desplegando porque también ha participado, yo le decía, desarrollo, ¿no? Sí, pues primero uh, quiero uh, decir que Estados Unidos reconoce a los bomberos y los ciudadanos bolivianos y las fuerzas militares que están combatiendo estos incendios tan graves. Uh, hemos enviado 12 expertos técnicos que están um, apoyando a sus colegas bolivianos aquí y uh, sí, uh, tenemos dos equipos que han viajado a San, San Ignacio y Robaré y uh, un, el resto están en, en Santa Cruz. ¿Qué, qué tipo de experiencia si nos puedes ir explicando también, porque me decías eh, eh, antes de entrar, de entrar en la entrevista, Estados Unidos eh, tiene esta sí. experiencia precisamente por los incendios que se registran también. Exacto, en, en, como todo, todo el mundo sabe que tenemos uh -huh. en nuestros propios incendios en California, casi cada año y este año pasado fueron muy graves y entonces este equipo de los tres que estaban en la reunión el, el viernes uh -huh. tienen más de 70 años de, experiencias, de experiencia entre entre los tres. Entonces, tenemos ellos son expertos en tácticos de combatir fuego y, y comunicación y tienen mucha experiencia para compartir. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo de coordinación, esto que me explicabas? Porque vienen sí. eh, con, ese, con esa eh, experiencia en temas de, de combatir precisamente los incendios. Claro, estamos en, haciendo todo en colaboración con, con las autoridades bolivianas uh -huh. y sí, tienen muy buenas líneas de comunicación para colaborar con ellos. Ahora, resulta... Eh, por el mismo clima complicado empezar a, uh -huh. a apagar, a sofocar los incendios, uh -huh. no porque en momentos en los que sí se tienen controlados sí. y pasa el mismo, las mismas temperaturas y eso hace uh -huh. que, que se reviven de repente otros sectores. Sí, en, en realidad no es la, el papel de Estados Unidos decir, evaluar uh -huh. los incendios, es solo para dar apoyo a nuestros colegas, pero sí, me parece que es, un, es una situación uh -huh. muy grave como hemos tenido en Estados Unidos también en California. La logística también me decía, ¿qué más se está trayendo Estados Unidos dentro de esta cooperación? Uh -huh. um, está, en mar, está en marcha ahora uh, dos mil trajes para bomberos, uh -huh. uh, trajes que son resistentes al fuego y otros herramientas para ayudarles. Eh, herramientas para el trabajo de su vocación. Sí, exacto, exacto, como botas, cascas, um, sí eran otro, otros herramientas. Eh, Catherine, eh, los equipos y el personal eh, ya están operando en este momento, ya están trabajando. Uh -huh. uh, Nuestros expertos, uh -huh. sí, sí. sí hay, hay tres equipos y, y, y dos equipos que ya están en las áreas de los incendios en San Ignacio en Robaré. Hay que tomar en cuenta eh, eh, precisamente ese aporte en temas de de coordinación por un lado uh -huh. con los objetivos uh -huh. que esto que nos mencionabas y el otro es esa experiencia que se pueda transmitir para poder en distintas uh -huh. situaciones poder operar uh -huh. ¿no? hay que tomar en cuenta ese trabajo se tenía llegaban también otros otros expertos había una reunión uh -huh. eh, la, la consulta es la siguiente, Catrine ¿cuánto tiempo se van a quedar, cuánto tiempo uh -huh. van a estar con este trabajo de, sí. de, de logística, de táctica antiincendios? Uh -huh. Sí, todo depende de la situación y, uh -huh. y lo que necesitan a lo, las autoridades bolivianos y, y lo que, sí, depende, depende de la situación. Estamos hablando de expertos con más de 70, 60 años, uh -huh. ¿sí? sí. sí. ¿Qué, ¿Qué aspectos sí. se toman en cuenta en esto, en este tema de incendios? Sí, una de, una de los expertos uh, trabaja con la, el servicio forestal uh -huh. en Estados Unidos y otro trabaja con la oficina de desastres en Estados Unidos, eh, de, desastres uh, internacionales y tienen experiencias, experiencia también con los incendios en Chile y en otras partes de Centroamérica. Um, ya o sea, han trabajado y han operado en otros países. Sí, exacto. exacto sí. Uno de ellos, los otros, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de experiencia tienen? Son de, de varias agencias de Estados Unidos, la mayoría del servicio forestal uh -huh. y de la oficina de desastres. Um, en, en, tienen un, una oficina en Costa Rica uh -huh. y entonces este equipo ha venido aquí. ¿Ha sido un tema de coordinación vía uh -huh. cancillería. ¿Cómo se, se procede en este tema? Uh -huh. Pues uh -huh. estamos colaborando con los, las autoridades, pero en términos de comunicación, lo más importante es um, que lo, los esfuerzos areales uh, comunican muy muy bien con los esfuerzos en la tierra. Uh -huh. Eso es lo eso es clave. Es un trabajo coordinado, ¿no? Exacto. Intervenciones uh -huh. que dicen a, aéreas y, y terrestres para uh -huh. poder eh, aplicar. Me decía, Gatrin, por ejemplo, eh, Estados Unidos cada año presenta este tipo uh -huh. de situaciones. Uh -huh. ¿Qué tipo de, de, de incendios, en qué regiones se han presentado? ¿Cómo ustedes van también trabajando en ello? Sí, pues no soy la experta uh -huh. en, este, en este tema, pero cada año tenemos, tenemos incendios en California, porque tiene es, también allá es seco, seco. Y, y, y con um, bosques uh, pero um, sí es en, en varias partes de Estados Unidos tenemos el, el mismo problema casi la misma Características geográficas, sí, si vale el término. Sí, Hablamos uh -huh. de eh, zonas secas, existe uh -huh. el tema de la sequía. Eh, uh -huh. El tema de eh, también la temperatura, uh -huh. o se altas uh -huh. temperaturas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso es lo que ocurría en Estados Unidos. Eh, en otras regiones, me decían, las que han operado como, como servicio forestal, como uh -huh. Estados Unidos, ha sido Chile. En Chile um, tuvieron, no, no me acuerdo exactamente uh -huh. qué año, pero han, han tenido uh, incendios forestales también. Okay. ¿Han visto el tema, de, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en este momento, la Amazonía, uh -huh. Uh -huh. Brasil, Paraguay, que también se está viendo sí, afectado? Sí, sí. ¿Van a llegar también con la colaboración? Pues no, no sé um, exactamente, que es, depende también de, de lo que necesitan estos, estos países y lo que pidan de nosotros. Perfecto, que traiga una consulta más, si me permite. Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Es una evaluación para que este equipo de expertos que ha llegado se, se vayan a quedar en nuestro país? Uh -huh. Pues, depende totalmente de la situación y de, de lo que necesitan las autoridades aquí. Perfecto. Catrín nos ha acompañado porque lo decíamos, el tema de tácticas antiincendios, la experiencia que puedan eh, contar y también este equipo oh, que ha llegado de Estados Unidos, esta cooperación internacional ha participado, lo decíamos muy bien, de esta reunión en la que se ha planteado planes de acción, líneas de acción para combatir eh, los focos de calor en la chiquitanía de nuestro país. El tema de prevención, la acción inmediata, que es lo que se está haciendo a través de esta coordinación y luego viene un tema de postincendio que también eh, se, se trabaja ya en Estados Unidos, me imagino. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Catherine. Siempre bienvenida. Muchas gracias.